A medida que avanza el embarazo, las futuras madres pueden tener dificultades para dormir. Si su vientre está creciendo, es difícil dormir en posición boca arriba. Además, el bebé se vuelve más activo, lo que también puede interferir con el sueño. Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Espero esté muy bien. Le invito a prestar mucha atención a la importante información que he venido a compartirle. El canal de vida y estilo saludable le trae este interesante tema, en el cual le compartiremos 5 consejos para lograr tener un sueño reparador durante el embarazo. Vamos a descubrir qué posiciones para dormir son ideales durante el embarazo, y cómo puede dormir mejor de esta manera. Noches de insomnio durante el embarazo. Hay varias razones por las que las futuras madres duermen con más dificultad o están más inquietas de lo habitual durante el embarazo. Algunas de estas razones son. El bebé se mueve y no le deja dormir. Tiene que ir al baño más a menudo. Sus pensamientos se dirigen al nacimiento y a la vida con el bebé. Está preocupada. Su barriga está creciendo. También puede tener dolor de espalda. No puede encontrar una posición adecuada para dormir. O bien sufre de acidez de estómago. Necesidades de sueño durante el embarazo. La cantidad de horas de sueño de las futuras madres durante el embarazo es muy individual. A algunas mujeres les va muy bien en su tiempo de sueño previo, mientras que otras necesitan dormir un poco más. La etapa concreta del embarazo también puede afectar a la cantidad de horas de sueño. Si nota que necesita dormir mucho más de lo habitual, y si siempre está muy cansada durante el día, debería consultar a su ginecólogo. Esto es especialmente cierto si tiene otros síntomas como náuseas, mareos o aturdimiento. Consejos para dormir bien durante el embarazo. No existe ningún remedio patentado para dormir mejor durante el embarazo. Lo primero que hay que hacer es determinar por qué tiene problemas de sueño. Por ejemplo, si tiene que ir mucho al baño por la noche, puede ser una buena idea beber menos líquidos antes de acostarse. Si no puede dormir porque le molesta la barriga o porque el bebé se mueve constantemente, le ayudará mucho a encontrar una posición adecuada para dormir. Incluso puede dormir mejor si utiliza una almohada de lactancia. Para ello, simplemente acuéstese sobre su lado izquierdo, apriete el cojín de lactancia entre sus rodillas y empújelo bajo su barriga, esto alivia la presión de su bebé sobre la barriga. Los ejercicios de relajación o de respiración que puede hacer antes de acostarse le ayudarán a neutralizar los pensamientos que le rondan y comparta sus preocupaciones con su pareja o con una buena amiga que quizás ya sea madre. Ponga atención al consejo de una partera. Un baño caliente con lavanda o una infusión nocturna especial pueden relajarle y prepararle para la hora de dormir. La acupuntura también puede proporcionar alivio. La mejor posición para dormir durante el embarazo. Es posible que haya notado que ciertas posiciones para dormir no le funcionan durante el embarazo. La posición boca abajo, por ejemplo, será difícil a medida que aumente la circunferencia de su vientre. Los expertos creen que la posición lateral, sobre el lado izquierdo, es la mejor posición para dormir para las mujeres embarazadas. Dormir de lado. La posición de lado es considerada por muchas mujeres embarazadas como la forma más cómoda de dormir. En comparación con estar acostada boca arriba o boca abajo, es extremadamente cómodo. Además, muchas mujeres embarazadas pueden pasar fácilmente varias horas en esta posición. Sin embargo, el caso de dormirse de un lado por la noche y despertarse del mismo lado por la mañana no se da casi nunca. Esto se debe simplemente al hecho de que cualquier posición para dormir se vuelve incómoda con el tiempo, por lo que el cuerpo demanda una nueva posición. Dormir sobre el lado izquierdo en el embarazo Dormir sobre el lado izquierdo se considera la posición ideal durante el embarazo. Si se acuesta sobre el lado izquierdo, la sangre puede circular de forma óptima. Además, sus órganos internos no se ven limitados por la posición de descanso izquierda. También se ha demostrado que las mujeres que duermen más sobre el lado izquierdo tienen mucha menos acidez durante el embarazo. En esta posición, el bebé también recibe un suministro óptimo de oxígeno y nutrientes. Dormir sobre el lado derecho en el embarazo. Intente acostarse sobre su lado derecho con menos frecuencia durante el embarazo. Por un lado, esto puede provocar ardor de estómago, que puede ser francamente incómodo por la noche. Por otro lado, la circulación sanguínea es un poco mejor en el lado izquierdo. Dormir boca abajo en el embarazo. Durante los primeros meses de embarazo, muchas mujeres duermen boca abajo. Especialmente si toda su vida ha acostumbrado a dormir boca abajo. Cambiar repentinamente a la posición lateral es finalmente un ajuste. Y no es necesario que lo haga al principio del embarazo, puede seguir durmiendo boca abajo durante algunas semanas. El verdadero problema de estar acostada boca abajo suele llegar al final del embarazo. Sus músculos abdominales son ahora extremadamente grandes, por lo que apenas le será posible técnicamente acostarse boca abajo, de hecho automáticamente renunciará a estar acostada durante un tiempo temporalmente incluso al principio de la lactancia, ya que es bastante incómodo dormir boca abajo. Dormir de espaldas en el embarazo. Durante el último tercio del embarazo, si es que lo hace, debe acostarse de espaldas lo menos posible. La mayoría de las mujeres embarazadas eligen intuitivamente dormir de lado porque estar acostadas boca arriba les produce incomodidad o náuseas. Es importante saber que la posición lateral es la mejor para dormir. Así que si se despierta por la noche acostada de espaldas, simplemente vuelva a dormir en la posición del lado izquierdo. Síndrome de la vena cava. Estar acostada o dormir boca arriba durante mucho tiempo en las últimas semanas del embarazo puede provocar el síndrome de la vena cava. Cuando se acuesta de espaldas, esta importante vena que baja por la espalda puede quedar aplastada debido al gran peso del abdomen. Como resultado, el flujo de sangre es más difícil. Esto puede provocar problemas de circulación, mareos, sudoración, náuseas, dificultad para respirar, hinchazón de las piernas, presión arterial baja y, en el peor de los casos, pérdida de conocimiento. Todo esto, a su vez, conduce a una falta de suministro de oxígeno al bebé y puede ponerlo en riesgo. Preste atención a las sensaciones de su cuerpo. Por supuesto, riesgo. Preste atención a las sensaciones de su cuerpo. Por supuesto, no debe asustarse si accidentalmente duerme boca arriba o sobre el lado derecho durante el embarazo. Esto también puede estar perfectamente bien. Sin embargo, es importante que escuche a su cuerpo, y evite en lo posible estas posiciones para dormir. Si siente algo extraño cuando está acostada en una determinada posición, lo mejor es darse la vuelta. Consejo, si pasa la mayor parte de la noche sobre el lado derecho o la espalda, puede utilizar un cojín de lactancia. Esto evitará que se dé la vuelta inconscientemente al estar dormida. Partes de su cuerpo se le quedan dormidas por la noche. Si ve que las manos o incluso las piernas, por ejemplo, se le quedan dormidas mientras duerme, lo mejor es que las mueva. Normalmente, las partes del cuerpo se duermen cuando el flujo sanguíneo no es óptimo. Por ejemplo, si se acuesta sobre el brazo, la sangre ya no fluye correctamente y el brazo se duerme. Sin embargo, en cuanto se levanta y se libera el brazo, la sangre vuelve a fluir inmediatamente. Se puede mejorar el efecto moviendo la parte del cuerpo que se ha dormido. Mantenga su circulación en marcha. Si nota que su circulación sanguínea se acelera por la noche, debe cambiar su posición para dormir. Lo mejor es dormir sobre el lado izquierdo. Otra opción es levantarse y caminar unos pasos. Esto aumentará su circulación. Importante, Si se siente mareada, antes de levantarse primero siéntese en el borde de la cama y espere a que se le pase el mareo. A continuación demos un vistazo a algunas de las preguntas más importantes que se presentan en esta etapa. Número 1. ¿Cuál es la mejor posición para dormir durante el embarazo? La mejor posición para dormir durante el embarazo es dormir sobre el lado izquierdo. Esto permite que el cuerpo funcione de forma óptima, que la acidez sea menos probable, y que el bebé esté protegido de forma óptima. Número 2. ¿Qué posiciones para dormir debo evitar durante el embarazo? Se recomienda no acostarse de espaldas durante el embarazo, ya que puede provocar el síndrome de la vena cava. Tampoco es aconsejable acostarse sobre el lado derecho, ya que puede aumentar la acidez de estómago. Número 3. ¿Qué herramientas me apoyan? Si por la noche se da la vuelta principalmente sobre el lado derecho o la espalda, puede utilizar un cojín de lactancia. Una almohada para dormir de lado también es una excelente medida estabilizadora. Y por último número 4. ¿Qué puedo hacer si duermo mal durante el embarazo? Evite beber demasiados líquidos por la noche para no tener que ir al baño durante la noche. Intente calmarse con ejercicios de relajación y respiración para evitar los pensamientos ansiosos o estar inquieta. Además, encuentre la posición ideal para dormir en la que usted y su bebé se sientan más cómodos. Es recomendable que sea la posición del lado izquierdo. Bien. Espero que esta información le haya servido. Le invito a suscribirse al canal. Puede hacerlo ahora y así podrá conocer cada vez que publique un nuevo video que le ayudará a mejorar su salud y la de su familia. Por favor forme parte de esta gran comunidad. Suscríbase.